¿Qué tal perrunis? Bienvenidos a un nuevo video En este caso seguimos hablando sobre Trovo La plataforma de streaming que está dando mucho que hablar Vamos a estar hablando sobre La actualización de junio que viene con algunos temas Para la gente de celular Así que vamos con el video Como podemos ver se actualizó en la plataforma Y nos colocó el TROBO CAS. El TROBO CAS significa que vos podés transmitir desde tu celular a tu computadora. Es una especie de espejo en el cual podés transmitir tu juego a tu computadora y colocarle overlays, por ejemplo, colocarle las alertas y demás. Bien, esto se va a poder hacer mediante un software que es propio de TROBO, el cual nos permite mediante eh, wireless, mediante wifi, eh, wifi, perdón, y USB transmitir lo que estamos haciendo en el celular. Bien, lo primero que hay que hacer es descargar en la computadora el archivo zip para poder descomprimir. Bien, una vez descargado, vamos a a mostrar carpeta, buscamos el archivo zip, esperamos que cargue, y le daremos descomprimir para que nos aparezca el ejecutable. Bien, esta de aquí. En este caso, si sí aparece, ¿sí? aparece la carpeta de Trobo, aparece la carpeta de Trobo, la podemos dejar en el escritorio. Perdón, aquí vamos a encontrar diferentes archivos y vamos a ir al que dice trovo en este caso pueden colocar el clic derecho y hacemos un acceso directo sí y este lo dejamos en el escritorio para que quede siempre a mano bien clic derecho nuevamente ejecutar como administrador nos va a dar directamente el acceso al trovo esto es simplemente lo que hay que hacer aparece como primera opción usb segunda opción Wi-Fi. Si lo quieren hacer mediante Wi-Fi, les indica cómo tienen que hacer en su teléfono. Recuerden que su teléfono tiene que estar la aplicación de Drobo, actualizada, 1.6, si mal no recuerdo, es la última actualización. Les va a aparecer, en vez de colocar, transmitir en vivo, go live, abajo les va a aparecer, cast tu PC, o sea, enviar a tu PC. Eso es absolutamente todo. Después si quieren modificar lo que es overlay y demás, más adelante cuando ya esté actualizado 100% la aplicación, les estaré mostrando en un próximo video. Por eso, recuerden suscribirse, compartir el directo, el video, perdón, y comentar. Bien. Esto es uno de los primeros temas a tratar. Aquí tienen también para bajarlo en su este teléfono. Esto es para iOS y Android. Para utilizar la aplicación mediante cable USB, conecten el mismo a su celular y a su computadora. Deben darle todos los permisos correspondientes y automáticamente será reconocido por la aplicación. Y eso es todo. Directamente pueden transmitir desde su celular a la PC. Bien, otro tema a tratar es la actualización de Trobo 500, el partner, con su sistema de niveles de Trobo. Mucha gente ya conoce lo que es el partner, algunos no. Los que no conocen, por favor, les dejo una tarjeta para que vayan a ver el video. Bien. Actualización de junio 2021, programa Trobo 500. Su sistema de niveles se actualizó las horas de visualización. Vamos a empezar por el bronce. El bronce, que es el nivel más bajo del de partner, continúa siendo 900 horas de visualización para entrar. El primer mes tenés que hacer estas 900 horas para poder entrar. 900 horas de visualización. Bien, tiene una repartición de 200 mil dólares en gemas entre toda la gente que ingrese a este nivel. Además, se actualizó los boni de este mismo nivel. Ahora, el primer nivel es de 2.000 horas de visualización, con una repartición de 30.000 dólares en gemas a toda la gente que haga estas 2.000 horas. El segundo boni sería a la gente que haga 4.000 horas de visualización, que también está repartiendo 20.000 dólares en gemas. Bien el bondi número uno con respecto a la comunidad con respecto a la persona o al streamer que tenga alrededor de en el top 100 de subs y elixir un eh, siempre hablando de la gente de bronce 250 dólares para cada partner perdón para cada socio lo mismo con él eh, la persona que tenga eh, un top de 10 ¿sí? top 10 de subs y el elixir está el top 10 y el top 100 bien esto es para la gente que contiene y tiene en sus canales este bastantes suscriptores y recibe muchas donaciones en el mes entonces eh, lo que hace trobo es eh, darles como premio 250 dólares a cada uno continuamos con el nivel 2 que es el nivel silver ahora van a ser 240 personas que ingresen 240 personas que ingresen pero nos están pidiendo 7000 horas de visualización Acá el base incentivo es una vez que ingreses directamente a estas 7.000 horas, vas a ingresar en 800 dólares, sí o sí, el base incentivo repartido en gemas, siempre en gemas. Y después tenés bounties, sin ¿sí? el silver de 160 dólares traducidos en gemas. Bien. El gold, eh, hay 150 personas que van a entrar con un total de 11.000 horas de visualización el ingreso base incentivo son 1150 dólares y un de un bonus de 230 dólares en gemas bien seguimos subiendo y tenemos el Platinum con 20.000 el diamante con 38000 horas y el master con 60.000 horas ¿Sí? eh, siempre hablando de horas de visualización bien qué indica esto esto indica que Trobo sigue apostando al streamer pequeño, al streamer que viene eh, remando, que viene este, de a poco, entonces le va permitiendo estas 900 horas para que puedan ingresar en el partner y se enamore de la plataforma, este como nos ha pasado a todos. Para los que ya están en, dentro del Turbo 500 sabemos y saben que aparte del incentivo base, ¿sí? saben que pueden colocar eh, pueden obtener extras jugando a lo que es la parte trobo Play. trobo Play es una sección que puso trobo a los partners para que jueguen a su lista de juegos que ellos indican Minecraft, Rocket League, Apex Legends, etcétera. Un total de 50 horas de stream. Estas sí son 50 horas de stream realizadas sobre estos juegos. Una vez que complete puede ser este mezclado, ¿eh? puede jugar 20 horas Minecraft, 20 horas este Rocket League y 10 horas Apex Legends. Todo se suma. Vas a entrar una vez que cumples este bounty este objetivo en la repartición de 50 mil dólares en gemas entre toda la gente que cumpla este objetivo bien esto es otro de las este, actualizaciones de junio ¿sí? recuerden que cada día entra más gente a Drobo cada día eh, somos más este streamers y entonces por eso eh, han subido las horas de visualización en algunos niveles porque bueno eh, estaba un poco demasiado fácil, ¿no? Por así decirlo. Por último, les quería comentar también, amigos, que estamos en la meta de llegar a los 1.000 follows. Ya llevo a 467 seguidores. Si quieren pasarse por el canal y saludar o hacer alguna consulta sobre la plataforma, les dejo el link en la descripción. En el comentario fijado les voy a estar dejando también el, este, el link a nuestro grupo de WhatsApp para la comunidad trovers unidos en la cual nos apoyamos mutuamente para poder lograr las metas eh, que nos pide la plataforma bien les recuerdo a las personas que son nuevas en la plataforma antes de realizar sus primeras 5 horas de este stream colocar un código de referencia los mismos voy a estar dejando en el comentario fijado para que ustedes directamente cuando realicen sus primeros este stream y lleguen al nivel 2 de crecimiento ganen mil gemas y yo también gané lo mismo entonces salimos todos beneficiados si no colocan el código de referido no van a ganar las gemas bien el, el programa de referidos a ustedes le va a aparecer aquí como mi referente y deben colocar los códigos que les dejo en la descripción sin más gracias por ver el video suscribirse dejar un like y compartir que ayuda muchísimo